Septiembre de 2021, eh, hoy empiezan los colegios, los abren. Y eh, yo he querido retomar. A mí se me han acabado las vacaciones y he querido retomar eh, el banjo, porque durante las vacaciones no he tocado nada. He tocado una mierda para mí como un castillo. He tocado más la guitarra y tampoco tanto. ¿vale? He preferido ver otra vez Juegos de Trono. He preferido ver que me he vuelto a ver las 8 temporadas en maratones y hacer el gilipollas, ¿vale? Eh, y eh, lo primero que he querido hacer hoy es mmm, un tutorial de un tema que hace años sabía tocar bien, ya se me ha olvidado, he cogido el libro y me lo estoy volviendo a estudiar. Pero bien, no de cualquier manera, es decir, prestando de verdad atención para no cometer muchos fallos. El libro, como ya sabemos, es esta, este libro, ¿vale? Que, que no, no me canso de decirlo. Hay que comprárselo, y el tema en cuestión es el Jerusalem Reg, eh, del Bill Monroe. Eh, creo que es del, del, del violinista, no del Bill Monroe. Pero el copyright, desde luego, es del Monroe. Y nada, es un tema eh, relativamente difícil, es asequible... Eh, pero es difícil, no es fácil. Para mí fue mi primer, uno de mis primeros hitos, cuando yo toqué esto digo, yo ya voy de aquí al estrellato. Y bueno, está dividido en cuatro partes, eh, hay partes de tipo single string, que sería la A, hay partes de tipo melódico, que serían prácticamente la, las restantes, no hay tipo scratch, no no hay nada, melódico y single string. Y bueno, lo vamos como... no sé si lo he dicho, pero si no lo digo ahora Lo vamos a dividir este estudio en cuatro partes Y eh, voy a hacer un episodio distinto para, para cada parte eh, Se supone, lo vamos a tocar muy lentito Se supone que esto tiene, lo vamos a tener que tocar bastante rápido eh, A unos 220, entre 200 y 220 bpm Es decir que esto requiere estudio primero tenerlo los dedos y a continuación practicar con el metrónomo subiendo poco a poco hasta conseguir la, la velocidad adecuada. Eh, otra cosa que tengo que decir es que esto está tocado eh, originalmente en la, es decir, que tendría que tener eh, un, un capo puesto en, la, en el segundo traste y la, eh, la quinta con su spike o con su capo en el, en el séptimo traste también pero, es decir, así Así mejor. Pero, eh, puesto que no, no todos vamos a tener capo, y ni todos vamos a tener el capo del quinto tra, del quinta de la quinta cuerda, ni nada, pues lo vamos a tocar en, en sol, ¿vale? La misma digitación de sol, la simplemente con, poniendo el capo, nos sirve para para las también. Y bueno, me enrollo ya y me quedo sin voz. Vamos a ponernos con, con ello. Por cierto, antes de que se me olvide, no me pidáis la tabulatura, porque la tabulatura está aquí en este, en este libro. Compraros el libro, que no vale tanto. Hostia, que nos gastamos en cubata los 100 y 100 de euros... Y el cobata, como digo muchas veces, te lo bebes y lo mea. Y esto, sí, vale, te lo pasas bien, a lo mejor hasta liga, pero vamos. Mientras que esto lo, lo conservas para, para ti, para tus herederos, si tienes alguno. Venga. Se me corta la cámara y no sé por qué ocurre. Pone actualizando archivos de gestión, no entiendo. Y eh, lo voy a intentar tocar las dos partes juntas. <música> Esta es la parte A completa. ¿Vale? Eh, lo, esto lo habré tocado a 140 o 150. Esto hay que tocarlo... Así, ¿vale? Buscadlo y veréis. Bueno, pues... Eh, la parte A, que es la que nos vamos a dedicar hoy, es una de las cuatro partes de las, que consta, de las que consta el tema, como ya he comentado en el, en el inicio. Y esta parte A es, primero, la más facilita, eh, solamente single string, con algún tipo de, de cuerda al aire de vez en cuando. Eh, cuerda al aire me refiero la quinta y la primera también de vez en cuando. Y eh, consta de ocho compases que son prácticamente idénticos, a excepción del fi el final del compás cuarto, que digamos es lo que... Eh, pas, haría la transición entre la parte AA y la parte AB hay un, una cosita ahí que puede resultar complicadilla salvo que le prestemos atención suficiente a, a la mano derecha porque ahí está la solución complicado entre comillas, no es nada complicado pero eh, si tendemos como yo por ejemplo tiendo a darle dos veces con el pulgar se me complica la cosa entonces hay que hacer esa alternancia que es lo que índice que es lo que garantiza que esto suene bien eh, como estáis viendo eh, tengo puesto el, el, la sordina porque tengo personal acostado a pesar de que son las 12 y 25 para mí ya no es verano quiero decir es otoño ya, yo ya he empezado el tema que te quema pero hay personas aquí en esta casa viviendo que todavía viven en verano entonces vamos a empezar en la cuerda tercera 0, 2, 0, 2, 3 Vamos a poner, puesto que vamos a necesitar el índice colocado en, en el primer traste de la segunda cuerda, vamos a poner el traste 2 y el traste 3 con eh, corazón y anular respectivamente. ¿vale? Entonces, aire, 2, 3, 1, 0. Ahora, 0, 4, 0, 4 en el segundo traste, 0, 1, 3, 1, 0, aire, y eh, acabó el segundo compás en el traste 3 de la segunda cuerda, de la tercera cuerda, perdón, otra vez. ¿Vale? Esto es lo básico y esto lo vamos a repetir 3 veces, 4 veces en, en, estos dos, en estos 8 compases totales. Aquí le he dado con el pulgar y tendría que haber dado con el índice porque ahora necesito el pulgar para hacer lo mismo. Me voy a ir al traste sexto de la segunda. ¿Vale? Repito esto. Y aquí este, este, esto último es lo que hay que prestar atención. Hay que darle aquí con el pulgar y índice, volver a atacar con el índice, repito, esto parece una tontería pero si lo haces como lo he hecho yo antes, es decir, dándole dos veces al pulgar se te complica la vida un montón, repito ¿Veis cómo no es tan fácil? Porque tu cuerpo, el mío por lo menos, me pide ignorar las, las indicaciones de dedos que pone aquí y darle con el pulgar. Y eso, a priori, lentito, no pasa nada. Pero como esto hay que tocar los 220 mínimo, eso es lo típico. ¿vale? 200, si los 230, estoy hablando de eh, por minuto, 230 tampoco es inusual. Eh, típica jam, 200, entre 200 y 220. Pues es que, eh, es, como no lo hagamos secuencialmente perfecto, la cagamos. Repito. Ahí sí. ¿Vale? ¿Ves? Ya se me ha ido un dedo otra vez. Te van los dedos. ¿vale? Hay que hacerlo muy lentito, que os sirva esto de ejemplo de lo que no hay que hacer. Lento de nuevo. Bueno, esto, esto es la parte A, parte AB. Exactamente igual, lo único que cambia es el final. Es decir, que en este caso. Con, eh, aprendiéndonos um, la primera parte no también tenemos la segunda segunda parte igual